Hola bienvenido a este vídeo que te ofrecemos desde The Social Ads Company en el que vamos a hablar sobre cuándo es interesante invertir en campañas de publicidad en Facebook. Mi nombre es Iago Canalejas. En esta imagen ves que hay dos fotografías, la de la izquierda es una tienda real, la de la derecha es una búsqueda de información en Google. La tienda de la izquierda es un lineal donde tienes cascos, la tienda de la derecha son los resultados que arroja Google cuando alguien busca cascos para bicicleta de montaña. Cuando pensamos en este proceso, de, en los procesos de compra y en cómo funcionan actualmente los procesos de compra, nos encontramos con el momento de la verdad, que digamos que es un modelo que se ha quedado algo anticuado, que ocurría siempre en la tienda, cuando la persona va a una tienda, se busca el producto que necesite, en este caso serían cascos, se pone frente a los cascos, coge, los mira, ve precio, los toca, etcétera, etcétera y finalmente coge uno, se va a la caja y lo paga, en caso de que compre. Y eso es lo que ocurriría si viviéramos en el mundo del momento de la verdad. ¿Qué ha ocurrido con la aparición de Internet? Pues que aparece un nuevo concepto y este nuevo concepto es el momento cero de la verdad. Si comparáis una foto con la otra veis que es lo mismo, lo único que ha aparecido el momento cero de la verdad en el medio entre el estímulo y el primer momento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir el momento cero de la verdad? Pues que a día de hoy, cuando alguien realiza una compra, normalmente... Comienza ese proceso de la compra desde Internet. Es decir, primero recibe un estímulo y ese estímulo le puede venir por Internet, por prensa, por radio, etcétera, por televisión, por cualquier medio. Pero una vez ha recibido ese estímulo, se ha dado cuenta de que tiene una necesidad que tiene que cubrirla, se va a Internet. Y es en Internet donde se informa sobre las posibilidades que existen para cubrir esa necesidad. En el caso de los cascos, pues calidades, seguridad, etcétera, etcétera. Y si ya se va a poner a buscar precios, pues a, a, cuando ya ha decidido comprar, pues también llega, se llega en muchas ocasiones, se llega a investigar sobre precios, etcétera, etcétera. Sobre fiabilidad, sobre de, del e-commerce en el que vaya a comprar, si es que va a comprar en e-commerce, sobre si puede devolver o no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Ante qué situación nos encontramos? Pues lo primero y lo que mejor funciona normalmente es cuando alguien eh, tiene una necesidad, lo que hace es ir al buscador, como lo ves, como lo ves en esta diapositiva. Y es en el buscador donde se puede conectar la oferta con la demanda. ¿Pero qué pasa? Pues que en muchas ocasiones el buscador no tiene tráfico suficiente, no tiene búsquedas suficientes o que las empresas, a pesar de que haya muchas búsquedas, lo que quieren es generar más ingresos. Y esta sería la primera escena en la que nos encontraríamos eh, cuando es interesante invertir en campañas en Facebook, en campañas de publicidad en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el anunciante quiere escalar resultados, el buscador se le queda pequeño y dice, ¿qué más puedo hacer? Pues una muy buena opción eh, es invertir en campañas de publicidad en Facebook. Aquí lo que estamos utilizando es el marketing de interrupción. Estamos naciendo, estamos descubriendo esa necesidad que tiene el, el, la persona o el consumidor, se la estamos descubriendo. Estamos diciendo tu casco, ten, tienes, tú, tienes un, el casco antiguo o necesitas usar casco, el, el concepto o, o, el, o el claim que nosotros queramos utilizar en ese momento. Otro escenario es que no existe demanda para tu producto, entonces imagínate que tienes un producto muy novedoso que la gente no conoce y si no lo conocen, no te lo van a no, no lo van ni a buscar en los buscadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es a través del marketing de interrupción potenciar esa demanda. Otra situación, otro escenario puede ser cuando necesitas crear marca, quizá tu producto sí tiene demanda, pero tú pero el producto, el concepto del producto en sí, pero no tu producto porque nadie lo conoce porque no, no has creado marca entonces a través de Facebook Ads puedes crear mar, marca de la misma manera que podrías estar creando demanda para el producto no necesitas esa demanda de todos modos y lo que necesitas en este caso es crear mar, marca y hay sistemas en Facebook Ads que te permiten crear marca de una manera económica entre comillas lo de económica Otra situación es cuando quieres potenciar la prueba social. ¿Y qué es esto de la prueba social? Pues la prueba social es que eh, tus clientes le cuenten a tus amigos, no a tus amigos, perdón, a sus amigos eh, que han comprado tu producto, que están contentos con tu producto, que tu producto funciona, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo.